Residentes en el sector Vista al Valle de esta ciudad afirman estar desesperados porque allí se instale el servicio de 24 horas de energía eléctrica, tal y como en reiteradas ocasiones se le ha prometido. Parece ser que hay una mala desinformación en el norte, que no se le dice la verdad. Donde el señor Minaya no les, hasta nos enfrentó y nos decía, a mí en un título personal, que en un restaurante muchas palabras, que a partir del 17 de abril se comenzar un trabajo en todo Vista Valle. Nosotros no quisimos seguir alargando la mentira que nos viene diciendo. Por eso quisimos convocar esta reunión, porque somos una persona muy responsable en nuestra comunidad. Por cuando decimos una cosa, nos gustaría que no se reproduzca una mentira, sino que sea cierto lo que se dice. Y hasta el día de hoy nos han estado mintiendo la compañía de Norte. De acuerdo con las declaraciones del gerente de la empresa distribuidora de energía del norte EDENORTE, Hansel Cornillo. Los trabajos requieren un proceso, aseguró que los mismos conllevan un costo que asciende a más de 30 millones de pesos, pero están muy encaminados. Es un proceso que no ha tomado un poquito de tiempo. Nosotros sabemos la necesidad de darle servicio 24 horas a Vita de Valle, eh, para nosotros también mejorar nuestro indicador. Con este proceso, mire, eh, Vita de Valle hay que es una inversión de 30 millones de pesos. Aunque ustedes no vean que nosotros estamos parando un pote o estamos haciendo algo, nosotros estamos trabajando en el proyecto. Ya con el proyecto está en concurso. Yo vengo aquí a decirles la realidad, yo no vengo a inventarle y a decirle que mañana le voy a dar 24 horas, porque esa no es, no es mi, mi formación. Las declaraciones se ofrecieron en el marco de un encuentro entre residentes de Vista al Valle y autoridades, con el objetivo de llegar a un consenso. Giovanni Cordero, NTN